Estás cocinado, ¿no? la cena ¿Tú no? está cena. está de picante de yuyu, ¿no? Yacho. yacho, Luis, haciendo comer. A que <ríe> cante. Lo ha terminado la, la mosca. Sí. Que canten, ¿eh? Que de fuerza. Para que canten. ¿eh? ¿Van, a, van a empezar a cantar, eh? Acabando esta cena ya entré a trabajar, pues mames. Claro, tío. Como vamos a empezar. Mm -hmm. Ah, usted es el pongo, tío, entonces. Sí, no, mamá, yo no más trabajo también. Eh, eh, de una vaquita, pues, eh, ¿cómo lo ves también. Quiero aumentar un poquito más para las cosas. Eh. Claro, y ve, va a ser el pago bien al cerro y te va a aumentar, tío. Sepas, mamá, si no, y a mí mismo me va a castigar también. Ajá. A mí mismo y pasa. pasada ya. Suñón y pique negri tacharón. De ahí en Tachiquiruanqui, tío. Sepas, mamá, y lo que sabemos pasa es loco Toda <risa> esta noche en mi trabajo, mamá. Muy bien, tío, vamos a hacer la costumbre de paico. Sí, mamá, en favor de nuestros animales, al, al Apo hay que dar, y este pues derecho. Claro. Uh, esta noche es su aniversario de Apopeyene, ¿no, De Apopeyene, ¿no, tío? Sí, mamá, y um, Apopeyene lo que maneja es a Japaya, a coyo. Toda esa parte, mamá. Parte arriba. Sí, mamá, y hasta parte baja también, y hasta acá calle. Ojalá la cuna, Toda esa parte pues, para, más también uh -huh. no, es la misma. tío. Gracias Karina por estar presente acá, le agradezco a usted, nos estará acompañando hasta la última consecuencia, y igual manera estará acompañando a mi papá que estamos acá, con todos mis hermanos. Gracias mami a usted, te agradezco Karina, presencia. Todas mis palabras, gracias. Gracias a ustedes, más bien por la confianza. Ahora disfrutar la comidita de... ¿Yachuk o de tío de este? ¿Yachuk no tío? A ya, gracias. Sí, vete, ya gracias ¿cómo estás tío tío a ver vamos a ver alguien te pide yo costa sin cargo su tío y a alguien no te sabían que ahora vamos a su papá alguien está muy fresco. como una confianza que como lo que hacemos masa Mm. Mm. es eh, lo que le va a manejar ya, este, ya va a ser ver uh, tragos o poquitas uh, hasta mientras que, que vamos a poner su pasta que mm hay -hmm. cocaína y papá ya no más mm hay -hmm. hay con azúcar Estamos en la secuencia, está entregando al más, no tío. Mira, esta masa. A ver, ¿qué tal. ¿Qué tal tío? ¿Cómo está? Oh, tío. Ay, Freddy, ya, <tose> tío qué tal está no, no, tío! no, no, no, no, no, no, Tío, ¿qué tal está? Uy, Wilber, te están engañando. Sí, sin esconder, ay, ya, chirapa. ¿Cómo estás vos? Oh, ya, Kisga, chirapa. Está llorando, está llorando. Ya, aquí te Mira, que Mira, que Ah, vas a encontrar, pumita. Está triste el ya se entiende por qué ya. ¿Va a cambiar o no? No. Freddy, estás triste. ¿Está bien? China chantupa Ah, chino. Ah, chino está bien, ¿eh? te quiere, te quiere. Cariño, Se va a volverse más chino. A ver cómo está. ¡Ay! Chino, A ver A ver. Ah, sí, está ¿Mancho? bien. Voltearon <risa> a Johnny, ¿cómo estamos con la, la vida? Ah, ah, feliz. Sí, sí ¿eh? eh. Muy bien. <risa> <risa> sí, bueno. no es triste, pero vas a ser. Pero matan de que gritar, que que no, vas a filmar. No, no, no. Fuma que no a que hasta dónde va a vivir No, no no no eh, Mario Pata malo está para coger el estirante. Les hago entrega, pues. Yo, como, eh, como, este, como el pongo, le voy a trabajar. <risa> Ustedes están irresponsables de la masa. Señor masa, hola aquí, papá. Papá, las entrego pues, a nuestros uh, cuatro maestros. Está en tu poder. Se van a tocar todo eso. Ya está en tu poder. Eh, se nos cumple ya. Usted ya sabes. Y, eh, ya va a pedir yo más que nada, pues aquí yo lo voy a trabajar. Ya, para el apo. dar su derecho y, y para y ya paso destino, para destinar a to mis aumas todo eso y a su papá y señores maestros les hago entrega pues, a ustedes a su mano del señor Masa ya y más que nada mis hijos mis nairas y mis nietas mis sobrinos todo en general esta noche pues la serenata de nuestra danza con el permiso de ustedes ando una ya y papá y como de cruzas en las hay que trabajo papá en la presencia de ustedes decía para adelante y dan los saludos todos los familiares en capital de Lima, tanto andabuelas a las familias de Gutiérrez, terceros. Tanto más hermanos también se encuentran en Lima. Mi hermana Basilia, mi hermana, mi hermana Celestina en Ativera, Celestina Gutiérrez Jauregui, y mi cuñado Alfredo Espinosa, Ochoa, y mi sobrina Mercedes. Y eh, mi hermano Virgilio. Mi hermano exaltación, eh, mi hermano Sepián, los que están en Otama, también a mis sobrinos de Ica, en Casablanca, hijos de mi hermano Luis Gutiérrez, que descansen en paz, están en el cielo mi hermano. A toda la familia más que nada pues les mando mis cordiales saludos. Esta grabación va a ver todo de San Antonio y Cachi. Gracias. Gracias. I'm good. ¿Para que cantes, esa. <risa> Para que cantes, ah? Para que cantes, Pumita? Ah, cheta. <ríe> por gente con correcto. Abrazo, sí. de, de Guaira Sobrinos, papá este nuestro, papá y con una tutella compañía más alegre Esta noche más trabajo papá. Sí, papá y eh, Alegre es eso? macho, es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es y la en mi tía no ¡Así que no te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 más, ¿cuál es el tema? Más, ¿cuál es el tema? Hay, eh, como nosotros también sachamos coca con dos raciones. ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? de ¿Qué? Uy, tía, está bien. Mamá ya va a celebrarte. Ah, sí, tía. Alto con la con la tía Gracias a la ya la bala así, papi, a ver, No, no. A ver, para allá, tío. Sí, Uy, ya está triste. <laughs> <risa> Eso es vida. <risa> <risa> Freddy, ¿vas a ir o no? Pero uh, no, no quieres ir ¿a? no quieres ir Tiene turno Amor, ¡Pucha! preocupación. ¿Qué? ¿Qué? Ella, él está con otro. ¡Pucha! Ah, ¿Ya Mira, ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? Te engañando, está engañando. Se va, lejos, pues, se va lejos, se va lejos. va a encontrar mejor. Pues. Pero estás es preocupado. No, está bien. Ahora no mamita. Para Michael. ¿Ale, sí, ah?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 Nie, nagadujesz. nie, nie, Pasto, pasto, pasto alguien que te va a pasar pasar pasar pasar pasar pasar pasar pasar pasar toma, pasar pasar pasar pasar pasar pasar quiere, pasar quiere, pasar pasar pasar ahora! pasar pasar fíjese, está tomando la <risa> chicha. a ver, a ver, vamos a ver... ¿La El sueño. dice? ¿Cómo el pasto ya chat! ¡Hale! ¡Prepídis! <laughs> ¡Prepídis! ¡Lo hagas con el agua de arco! ¡Ay, ay! ¡Lo hagas con el agua de arco! ¡La ¿Qué pasa? <muchas> ¿Qué cari ¿Qué pasanja, ¿Qué ¿Qué no Gracias, te voy a aceptar, por Ajachá, ajachá, ajochá. ¿Vas a hacer a hacer a ser a a a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 no, todo... A ver la mañana no, chico chico no, no, no, más a no, no, Mamá, mamá, Ya ves Ay, ay, ya ves Quiero mucho a mi madre. Sí Los primeros. Con mi madre no hago todo. se bien, que Mi madre se va. ¿Y Hijos como sí. tú ya no hay, mira, un ejemplo gracias, gracias por estar Qué acá. bonito que quieras sí. mucho a tu mami gracias, mamá. gracias, saludos a mis hermanos que están en Lima Que no están acá, será por año que están acá Pero mañana sí o sí, están todos Gracias, Melissa, sí. estás presente acá Gracias de mi madre, te agradezco mucho No, gracias a ustedes, más bien Gracias, mamá. gracias, gracias Vamos a seguir para adelante, mamá Sí, sí, mamá, caro <greso> Suelta Luis y empezó va a cantar más tarde. ¿eh? Ahí dice, mañana vamos a cantar hasta las, hasta la tarde. <greso> la y que <t> <¿Sí? risa> sí, <gracias>. ah. ah. <risa> a cantar bien. ¿no? Un potito. <risa> un potito. <bien. risa> ¿Qué mamá, ¿Qué pasa? ¿Qué tomé ¿Qué pasa? Ah. Chicha y traga. Todo. ¿eh? Mira, no Vamos ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! a ver, vamos a ver, No a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos ¡Me me Agarra, como no. Ay, déjame, déjame. Vamos <laughs> a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos ya ya Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a eso... La hora corre, la hora corre... ¿ah? Amárrenlo, por favor. Más a <risa> Más la Más Más a Más a Más <truido> no, quiere engordar tía, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ya, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Toma el no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Cuántos le van a poner el rezo? la es ¡Y pito se va! ¡Compró, pito! ¡Y ma pito se ¡Y pito se va! ¡Y pito se pito se va! ¡Y va! va! va! Miren, pipa mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mamá. Melissa? <risa> <risa> Melissa? ¿Sí, no? mira, Milisa? Sí. ¿Está ¿Freddy? Se da ya. Ahí mata. está. Paijo no, mami, eso es bueno. Eso es No, No, no, no. Yo estoy yo. No, no, Yo estoy afuera. Yo Yo también soy. Yo también estoy Yo también soy. Yo también Yo Yo también Yo qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Chop pisa, chop pisa, chop pisa, chop pisa, chop pisa. Chop pisa, chop Chop Chato, pisa. así no Avisa, Avisa, Bye, love Maestro Cona, compañero de Coaecoa, Aponchiman, que hay dirección de Chora y Camusa. Y en costumbre, se irá mucho corona y paquita cuita. Conan tocaban a Aponchiman, dirección de Chora y Camone. Maestro Cona, y nada más que son las 5 de la mañana y estaremos acabando este paquete. Ready? Ready, ya está. Ahí está, papá. Muy poquito es. ¡Papá! papá, hasta que papá, más mami Ya. ¡Papá! Aquí ya Gracias.